5, 4, 3, 2, 1, Life. Los pueblos que pierden sus tradiciones olvidan la memoria de sus destinos. Día 25. Y hoy tuve la suerte de, de conocer una comunidad que me dice así: la cabeza. Y es porque cuando yo estuve viajando, yo noté que las cosas más frágiles que tenemos los humanos es la identidad. Nuestra identidad, si no está fundada de manera consciente, es como que la tocas, así, ping, y tsh, se rompe muy fácil. Y lo vi sobre todo en comunidades de tradiciones, digamos, ancestrales, en zonas rurales o de campo, donde tienen, desde la vista de nosotros, los que estamos viajando, los externos, Hacen unas cosas hermosas, increíbles, admirables, artísticamente lindas, etc. Pero ellos no lo ven. Así de simple. Entonces apenas llega una influencia externa, extranjera, ya sea por el internet, la televisión o los visitantes, simplemente se comparan con la publicidad actual. Y la publicidad te dice, si tú no estás de moda, si tú no estás moderno, si tú tienes un chulito aquí, check, que digan like Reebok. O no estás en esa onda, entonces tú eres un anticuado, antiguo o eres eh, subdesarrollado, etc. Eh, estás mal, ¿no? Y sobre todo la las mentes jóvenes, adolescentes, son súper frágiles a eso. Y aún empiezan a soltar las tradiciones y las costumbres que no... Que creería que ni siquiera sabes que las tienes. Y, y empiezas a ver cómo se pierde la identidad en el lenguaje, en el vestuario, en otras tradiciones. En, hoy me pasó algo muy chévere. Conocí una comunidad llamada comunidad Inga, descendientes de los Incas en el sur de Colombia. Y resulta que los jóvenes de esa comunidad están haciendo algo. Jóvenes, me refiero a entre 18, a esa gente de treinta y tantos en, esa, en ese rango haciéndose conscientes de su historia, haciéndose conscientes de su herencia y no salir corriendo a la modernidad, intentando coger, eh, verse lo más modernos posible, porque sí, así, porque está de moda, sino de una manera consciente. Y esta mezcla me encantó. Eh, la chica con la que estoy coordinando esto, aprendiendo de ellos, ella es de la comunidad, ella es bióloga, eh, ya graduada con experiencia y retorna a su comunidad. Tiene otros compañeros que también tienen carreras profesionales y vuelven a la comunidad. Entonces, tienes, no tienes la visión pobre, esta de, hoy oh, yo sido una carrera porque una carrera me puede dar una vida más cómoda y más confortable y buenos ingresos. No. Una visión eh, de valor de por qué yo estudio una carrera. Entonces, hacen y vuelven. Y están haciendo muchas cosas para restaurar o... Mm, darle presencia o una posición a su tradición y a su cultura, pero haciendo un balance con la modernidad eso me, me, me, me explotó el cerebro porque yo siento que se, en el mundo actual se confunde modernidad con occidentalización, como si modernidad es hacerse gringo o modernidad es parecer europeo no una cosa así, y nada que ver ¿sí? entonces eso como que lo están quebrando y van tomando de la modernidad las cosas que se necesitan y van eh, teniendo presente la identidad. Por ejemplo, hace una carrera, vamos a decir, de lo que ahora es moderno, ¿sí? Y lo llevan a su comunidad para instaurarlo y realzar sus conocimientos ancestrales. La manera como lo hacen además es en varios aspectos. Por ejemplo, uno de ellos, vamos a poner un ejemplo, eso es un mero ejemplo, se llama Luz. Entonces me dicen, lo que pasa es que, bueno, el Luis es un nombre europeo que nos quedó por la herencia de la colonia, pero no es nuestro idioma ni nuestra cultura. Entonces estamos, eh, lo que hacemos es buscar el equivalente en nuestro idioma y eh, lo, lo, lo estamos reemplazando y nos llamamos como deberíamos llamarnos en nuestro idioma, ¿no? Eh, nosotros en esta generación ya no hablamos, digamos, quichua, que es una variante del quechua. Y... Las abuelas y los abuelos sí lo hablaban. Que nosotros estamos estudiando y aprendiendo. En los tejidos. Uy, la parte de los tejidos fue brutal, brutal. ¿Y sabes qué me hizo sentir? Que usamos ropa de la manera más efímera y vacía y pobre posible. O sea, por más que de pronto eso sea, no sea una cosa así tipo Chanel o Hugo Boss o una cosa de esas... Si esa vaina no tiene un significado más que significa estatus, no significa nada. Ahí hicimos todo como que un recorrido por el valor de cada objeto en, la, en, en el vestuario y el tejido que cada objeto tiene, con las formas que esos, que esos adornos tienen y el significado de cada objeto de acuerdo a la historia que plantean y conecta con los abuelos y el entorno. Que, cosa que me pareció muy sofisticada. Como que buscar tu desarrollo manteniendo las líneas que tu entorno va regulando sin desbalancearlo. Porque ahorita, ¿cómo hacemos? Creamos algo y, ¡ay, qué lindo! Lo creamos, ¿no? Por ejemplo, el plástico, ¿no? Creamos plástico. Sí, muy bonito el plástico, muy útil, pero nos en un desbalance brutal en el planeta, ¿no? O creamos, no sé, cualquier cosa. Entonces, nos, sin evaluar el desbalance. Entonces, bueno, esta comunidad me ha dejado así... Con, con la cabeza explotada. Eh, yo, yo no sé si soy la única persona que le gustan estas cosas o que se siente atraído por las cosas que aportan un valor sobre temas de identidad, de, de desarrollo en paralelo, o sea, común. Y, y esta propuesta que yo vi eh, está hermosa, inteligente, estructurada por todos lados yo nosotros les estamos acompañando ayudando a construir un tour online ellos están construyendo un tour online un viaje online para que viajeros como tú viajeros online puedan visitarles en esta virtualidad en la que estamos viviendo y puedas hacer un recorrido en su comunidad y lo más chévere que me pareció yo no sé si alguna vez tú has tenido oportunidad de hacer un viaje a alguna zona amazónica donde es altamente turística y, hacen alguna, y vas a visitar alguna comunidad indígena de ahí, nativa, y la comunidad se disfraza con sus atuendos que ya eran tradicionales cuando están los turistas. Cuando los turistas se van, se cambian y siguen haciendo sus cosas con la ropa occidental, ¿no? Sus zapatillas y tal, ¿no? Bueno, acá no. Acá esas comunidades... Se han dado el trabajo de reconocer su identidad en cosas como pues, la comida, la música, los vestuarios y el idioma. Entonces, en los vestuarios ellos si realmente se visten así. En, esta, en este tour virtual, cuando, si tú tienes la oportunidad de vivirlo, verás que no es un disfraz para que tú los veas bonitos, cero. En, en los niños también, más lindos con sus ropas. Todos divinos. Te puedo decir que, ¿sabes que Yo cuando digo, yo, bueno, yo por qué uso esta chaqueta más que por el frío? Que obviamente no tiene una función. Pero tiene unos adornos unas figuritas aquí. Pero, pff, simplemente se ven bonitas. Yo creo que uno anda por ahí se las cosas solo porque se ven bonitas. Y ahí... Es que yo ni siquiera tengo la palabra para describirlo, pero sentiría como que es algo sin valor, ¿sí? Demasiado el precio que pague por ella, sin valor, no, no hay conexión, no hay nada detrás. Su, los atuendos de ellos todos tienen una conexión, una cosa específica que es y está ahí por una razón y además es ¿eh? bonito. Si ustedes dicen, por ejemplo, esto es para lucir, decorativo, y esto es funcional, esto es tal, eso es como una función del cuerpo, esto protege esta parte del cuerpo por esta razón. Y esto es una conexión eh, del símbolo tal, entonces cada símbolo, ¿no? El sol, el agua, la tierra, aves específicas, insectos específicos, objetos de la casa específicos y cada, ay no, el agua más severa es que yo no sé si contarles tanto, porque tendrían que vivirlo, ¿no? como, como la línea del tejido se ha convertido en un libro que registra una historia literal entonces lo que tú tienes puesto y lo que yo tengo puesto a simple vista tú dices ah ese diseño es de esa tradición sí digamos de esa comunidad pero tú lo miras y no son iguales y no podrán ser iguales porque yo en ese tejido escribí una historia y él o ella en su tejido escribió otra historia entonces como que parar a ver qué historia está escrita en, en el tejido usa un término que es el término tejer la palabra que es tal vez lo que tú y yo podríamos hacer en una conversación entre dos o más personas. Tejeron la palabra, tejiendo las memorias. Por eso la línea de los pueblos que pierden sus tradiciones, olviden la memoria de sus destinos, se me volvió real cuando los vi a ellos. Personas que, que van marcando su destino de manera consciente, lo van eligiendo en base a la recuperación de la memoria de sus tradiciones. ¿no? Te invito a que, si te interesa, si te gusta, si te da curiosidad, en esos tiempos en donde las crisis de autoestima y las crisis de identidad andan por doquier y por todo lado, que básicamente tiene que ver con, mucho con esto. Porque, ¿sabes qué? Eso me hace recordar China, de China, al señor Confucio, este personaje que es de la historia casi mundial, que él escribe... Tiene unos escritos que son las analíticas. Cuando uno las revisa, él hace mucho énfasis en el éxito de su cultura en los ritos. Y cuando tú lees a qué se refiere con ritos, te vas dando cuenta que se refiere a la tradición, a la forma, a cómo algo que tú haces, lo haces de una manera, la manera como das la mano, la manera como tienes un objeto puesto. Y que esas tradiciones, esos rituales que están en tu día a día, Ubican a las personas en una posición, a los abuelos, como seres del crepúsculo que te conectan la vida con la muerte, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a la familia, a la hermana, al hermano, al gobernante, al que preside al gobernante. Y, y todo alrededor de un rito, donde el rito conserva un valor y crecen todos así como consolidaditos, tuc, tuc, tuc, avanzan, avanzan, avanzan. Recogiendo la memoria... Y sembrándolas en, en su presente para, para caminar hacia adelante como una comunidad sólida en identidad. Entonces ahí, cuando yo veo a ellos, oye, están andando en ese flow, ¿no? También me hace recordar cuando llegué a Israel y estuve así explorando con los locales que hablan, tienen muy presente su historia de varios capítulos de la historia, porque pues, la historia la sabemos hace dos mil años, al menos la tenemos registrada en, en los libros de la, la Biblia, ¿no? La Biblia judía. Ellos eh, me contaban cómo se hace su estado, su país, el actual, el moderno, ¿no? No el Israel de la Biblia, sino el Israel de ahorita, el que está en Palestina. Y, una, y un personaje, y esa parte es locaza, construye la identidad sobre algo que es un pilar de la identidad, el idioma. El idioma hebreo que se habla hoy, que es el hebreo moderno. Por lo que yo entendí, por lo que me cuenta la gente, pues ya la calle, el señor de la cafetería, ¿no? el señor que está ahí, no sé, cualquier persona. A lo que voy no es información así de alto nivel intelectual, sino de personas de a pie. En, en el colegio se aprende el nombre de un personaje que yo no me acuerdo, que fue el que se dio el trabajo por allá en los 1800-1900 de coger el hebreo antiguo de la Biblia y mirar todas las palabras que eran vigentes al día de hoy, todas las palabras que en la modernidad existen y que no estaban en el idioma antiguo, y encontrar las raíces del significado de cada cosa para construir esas nuevas palabras con en las raíces originales y crear un idioma moderno. ¿Por qué? Porque cuando tú, tú, tú te das cuenta del valor del idioma, uff, Súper fuerte. Tú cuando conoces un judío o al menos un israelí viajando, lo conoces solo, él es un chévere. Pero tú lo conoces con dos o más, o si son tres, un grupito más, pareciera que fueran antipáticos porque ellos se cierran. Así, y hablan en hebreo todo el día y todo funciona en hebreo y para ellos... El idioma los vuelve un bloque sólido de identidad, que es muy evidente, muy evidente y difícil de penetrar, porque además es más raro ese idioma, es difícil también. Entonces, en contraste a eso, yo he tenido la oportunidad de conocer unas comunidades indígenas que por temas de la modernidad terminaron migrando a ciudades como, por ejemplo, Bogotá. Y en los últimos 40 años, 60 años, han ido desconectándose poco a poco de sus raíces, de sus tradiciones, cada vez menos porque de alguna manera la ciudad te va demandando que te comportes o te hagas de alguna manera. Resulta que hay gente de esta última generación que ya no quiere hablar su idioma original, que en ese caso es quichua, que es de otra comunidad, no a la que estaban hablando al principio. Y les preguntas por qué y ellos dicen porque qué no sirve. O sea, en la ciudad necesitamos hablar español y punto, ¿no? Y ya, o sea, hablar quichua como que no lo cultivan. En cambio, el tema que yo te contaba con las otras comunidades, con los ejemplos que vi, se cultiva. ¿no? Cuando estaba en, en Singapur, ahí la, la comunidad china es súper grande ahí y el idioma oficial del país es el inglés. En ese orden de ideas, con el ejemplo anterior, hay que hablar otro idioma si el inglés es el que se usa. Y cuando van al colegio todos los días tienen una hora y media del idioma de su, de su raíz, porque hay tres raíces. Son los chinos, los malayos y los hindúes. Y cada uno se va a su clase de su idioma paterno-materno. ¿no? Entonces... Para contarte de eso, qué, qué tan valiosa es la identidad. Y un, hay un, una cerecita que también yo no sabía, eso lo descubrí también en, en este proceso de viajar, es que la gente que, es, que habla más de un idioma, o sea que es multilingüe o al menos bilingüe, es la mayoría del planeta. O sea, si decimos que lo que hace la mayoría es lo normal o lo común, pues lo común es hablar más de un idioma, dos, tres, cuatro y lo ves, lo ves cuando llegas a, las, a, a los otros países. La gente realmente habla más de un idioma. Porque un chico me decía en un video que yo dice, ay, pues fácil, todos deberíamos hablar inglés en, en, o en Latinoamérica. O todos hablar español y punto. ya nos comunicamos. No, no pasa nada. Eh, yo como yo, eso es para pobres. No, no, no, no, mentalidades pobres me refiero, ¿no? No, loco. Hablar más de un idioma es algo normal, común más que en Latinoamérica que estamos acostumbrados. O sea, que apúntalo. Y la gente que idiomas habla, en este ejemplo que te acabo de dar, eh, no es que hablen los idiomas principales del planeta, o sea, hablan su idioma, hablan el de los dos países vecinos, por aquí que hablan inglés, entonces ya llevan como cuatro idiomas. Eh, por ejemplo, en mi país, en Perú, en donde yo sé hay más de 30 lenguas, la principal es el quechua, le sigue la aymara, después de la oficial que es el español, y de ahí para atrás tienes un resto de lenguas. Lo normal sería que una persona pues hable hablar menos tres o cuatro lenguitas de estas y el español, o sea, cinco. ¿sí? Eso sería lo normal según lo que yo he entendido en el mundo. Listo, quedan invitadísimos a este viaje virtual, a este viaje online a las comunidades indígenas del sur de Latinoamérica. Si están interesados, escríbanme ahí en los comentarios y les dejo el link para que se conecten. Chao. Yo que las sigo.